Hola, ahora en esta ocasión vamos a ver cómo se cita. Esta es una de las características que más utilizan nuestros estudiantes porque facilita mucho la tarea de estar haciendo y generando referencias. Pues bien, vamos a hacer el ejercicio imaginando que estamos buscando algo sobre la música y el estudio. Recordemos que aquí usamos el i en inglés y en mayúsculas porque es un booleano que nos permite hacer y obligar al metabuscador a que incluya estas dos palabras y en este caso vamos a utilizar que lo busque únicamente en el título ok en este sentido los resultados que, que estamos viendo acá tienen en el título forzosamente las dos palabras que yo le pedí si únicamente yo quisiera saber la referencia puedo dar clic en el título y del lado derecho tenemos el botón de citar al darle clic aquí veremos que nos ofrece 10 estilos de citado es muy probable que muchos utilicen APA en este caso seleccionamos el texto, le damos copiar nos podemos pasar a nuestro documento donde seguramente tenemos una sección que se llama referencias y le damos pegar y la cita quedó perfectamente adecuada al estilo que hemos elegido nosotros pudiéramos elegir entre 10 estilos por ejemplo si eres del área de salud aquí tenemos Vancouver y hay otras más como MLA, Harvard, AMA, etc. Finalmente es muy probable que queramos ver el documento completo entonces si regresamos a la lista de resultados para poder entrar a un documento a texto completo recordemos que primero nos tenemos que loguear En este caso, buscamos la sección del texto que queremos agarrar de forma textual. Vamos a imaginar que esta sección. La copiamos, la llevamos a nuestro documento y la pegamos. Normalmente en Word, el citado parentético va entre comillas. En este caso, nosotros en otra sección, que seguramente es donde están nuestras referencias, vamos a imaginar que es esta otra hoja donde tenemos las referencias, es muy probable que queramos pegar nuestra cita. Nos vamos a ir al documento nuevamente, nos vamos a ir al botón de citado, seleccionamos el formato con el que queremos generar la cita, le damos copiar, nos regresamos y simplemente le damos pegar. Ahora tenemos la referencia y también el citado textual. Y aquí mismo podemos sacar rápidamente el apellido, y generar la cita parentética. Veamos que esto es muy simple. Y después le decimos el año. Podemos haber hecho con copia y pegada. da muy simple. Ahora nos quedó perfectamente nuestra cita textual. Posteriormente la cita parentética. Y normalmente en otra hoja tendría que quedar nuestra referencia. Citar con nuestro metabuscador es bastante sencillo. Esperemos que sea de tu ayuda.